Me rescató a tiempo, me encontró. Yo no sabía mi... Otro lunes más, una entrevista más. Y de gran bendición más a ser esa gran entrevista, yo lo sé. Un talento tecatense. Uno de los mejores talentos, aparte de Armando Don, por supuesto. ¿Tú qué ah, lo dices? Que sí. ¿Que yo prefiero a Armando a nuestro invitado? Sí. A mí me gustan juntos. Me gusta como, como están juntos. Si alguien ha tenido la oportunidad de escucharlos juntos, yo los prefiero juntos. ¿Juntos? Juntos. ¿Qué canción? A ver. La de. Dale. Dale, reggaetón. Dale, reggaetón. Ya, bien Dale. que sabes si y preguntas. No, sí, sí. <risa> con, con ustedes, señores. Enrique Chávez, directamente desde Suerra Azul, de Tecate. ¿Cómo estás, Enrique? Okay, Muy bien, gracias a Dios. Quiero, quiero calar. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te oigo. Ok. Estoy, estoy, le estoy calando este micrófono a ver cómo se escucha. Muy bien, ah, okay. gracias a Dios, gracias por la invitación, yo soy Enrique Chávez, ya llevamos mucho tiempo queriendo planear esto y apenas, yo creo que fue perfecto el tiempo de Dios. Amén, amén. amén. Que... Yo creo que desde el año pasado ya te hemos comentado de la entrevista y, y apenas surgió este año. Sí, pues tú sabes que a veces uno hace planes, pero... Yo creo que es perfecto, mi hermano, no pasa nada, ya hemos platicado, nos hemos conocido, ya llevamos un año que nos conocemos, o un poquito más. ¿Un año pasadito? Sí, más de un año, ajá. Sí, pues lo que llevo haciendo sí. música, uh, es lo que llevo haciendo un, música, rap, un año. Exactamente, creo que tu primera canción fue con lo, la canción de los, los elegidos, elegidos de, de los elegidos. elegidos. Si no me equivoco. Sí, sí, sí, fue, sí, fue una bendición, la verdad, fue una bendición, eh, yo nunca he rapeado hasta ahora, eh, pero siempre he escribido música, entonces, um, se dio, eh, no sé, no sé cómo, pero, eh, si ¿sí se acuerdan del hermano Robertito, que ya está con el señor, sí, claro, claro, claro, claro sí. eh, un, él era, yo y él éramos uh, muy buenos amigos, y un día le, le mostré una canción, como nosotros tocábamos juntos. Por eso cuando dices, hey, ¿cuál canción con Armando? Eh, te iba a decir, pues, ¿cuándo me escucharon con Armando? Yo he hecho features con él, ¿verdad? Pero um, más que nada yo y Armando tocábamos juntos. Eh, nos enfocamos mucho en la, en la alabanza. Entonces, eh, la verdad que hay, no sé si me escucharon tocando con él. Yo tocaba la acústica y él tocaba la eléctrica. Y no sé si se acuerdan de mi sobrina Jessica, que comenzamos a trabajar aquí en el Cerro Azul. si ¿Sí se acuerdan de ella? Que hizo un, un video con Armando. Sí, sí, sí. Sí, recuerdo. Eh, se llama... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? es eh, De las primeras canciones que sacó Armando, de hecho. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues... Eh, eh, pues por Roberto un día me, me le escribí una canción bien loco no escribí ya tenía varias canciones pero escribí una y él me puso un beat y él me grabó en Facebook y lo publicó en una de sus historias y por esa publicación me contactaron los elegidos ah oh, okay. Oh. ok ok entonces por por Robertito te de... Te agarran los, los elegidos. Sí, cómo el que fue sí. Junior, ¿Van? Fue Junior. Ajá, él y, y el MG. Sí, un, un día me, me marcó. Yo ya conocía eh, el hermano Eusebio. Y lo uh -huh. conocía por las campañas que hice con el hermano Julio Murrieta. ¿Sí? En y un día me habló Junior y me dijo, hey vamos a hacer una, una canción, pues la que ustedes conocen, los elegidos. Y dice, vamos a hacer la canción. Y te queremos invitar. Yo les dije, pues... Yo la verdad que no tengo experiencia, pero me dijeron, hey, tú échale. La verdad que gracias a Dios, como esta entrevista, ¿no? En el tiempo de Dios. Y mm. fue en el Ay. tiempo de Dios. Ellos me invitaron. Y ahí tuve la oportunidad de conocer eh, al, al hermano Fernando de, de, de San Diego, FC, A ustedes. Um, conocí H2C. Conocí Seven. Como que la primera vez en, en, en una canción y, y, a, y la gracia de Dios que tuve la oportunidad de conocer a muchos que le siguen pegando fuerte a la música. Amén. Ay, sí es. Amén, la verdad. La verdad yo pensé que tenía más tiempo cantando, ¿eh? Cuando, cuando te conocí. Sí, sí. No, pues eh, en la iglesia sí llevo mucho tiempo. Mucho tiempo. Llevo como más de 10 años tocando guitarra. Pero siempre siendo música y que un día los voy a sacar. Ese es mi plan: voy a sacar música para la iglesia. Tengo ahí varios cantos que uno uh, escribí por mucho tiempo y, y, eh, y canciones que nacieron en la iglesia. Que lo he estado por años en la iglesia y mucha gente la conoce en el Cerro Azul, eh, con Armando y Robertito y Fuerte y muchas iglesias que hemos tocado esos cantos y siempre me dice, hey, ¿Quién canta esa canción? Y siempre le decimos, pues, nació ahí en mi iglesia. Entonces, eh, un día, yo sé que Dios me va a dar la, la, la oportunidad, porque yo sé que esa, esa música congresional va a ser de bendición para mucha gente. Amén, claro Amén. que sí. esperemos que pronto se, se dé la oportunidad de sacarlas y va a llegar al corazón de muchas personas. Amén, amén, amén. A ver, tú buscas, yo está buscando tu pedazo de de la canción. Okay, a ¿Cuál? A ver, a ver, eh. ahí está, creo. Ahí está. Eso, ahí está. No, donde los a ustedes a tu, a tu sí. mamá. Ajá. La primera uh -huh. vez. Sí. Puedo que sí, ahora sí casi a todos lo conociste en ese, en ese video. Sí, la, ver la verdad, que fue que fue una bendición, porque uh, este, tú sabes, ¿no? Todos venimos a, a, a los pies de Dios con temores con dudas, Amén. con a ver si puedo, si ¿sí me entiendes, a ver si califico. Y uno siempre, a usted, mira, llevo mucho tiempo tocando en la iglesia y desde todavía yo me presento en una iglesia cuando toco, todavía yo siento la responsabilidad, ¿no? Como dentro de mí, soy digno, no soy digno, pero siempre me acuerdo que yo soy digno no por mis acciones, si ¿sí me entiendes, no por mi obediencia. Yo soy digno porque Jesús vino y me dio la oportunidad que por esa gracia todos somos dignos, ¿sí me entiendes? No, no es así como que yo soy el único digno, todos somos dignos de servirle, de alabarle y realmente eh, ese, ese sentimiento siempre, siempre me viene, hasta cuando estoy escribiendo yo digo, ay, ay yo porque estoy escribiendo esta canción y, y tengo muchas de adoración, Uh, tengo una que se llama Bienvenido Espíritu Santo, que la verdad ha sido una de mis canciones favoritas. Y es raro porque cuando yo escribo, no digo, es mi canción favorita. Yo, yo, mis fa canciones favoritas son de otros hermanos que conozco. Sí. Y, pero realmente esa canción me ha tocado porque nació en un momento que, que yo siento que todos tenemos que realmente darle la bienvenida a Dios, a tu vida, al Espíritu Santo. Entonces, esperemos, me las quiero compartir un día, esperemos muy pronto, que de, de las vamos a tocar como acústico y vamos a hacer algo bien, algo bien para Dios. Ah, ah, excelente, man, excelente, excelente. Oye, fíjate, dice, FCR, saca el café. El ah, <risa> déjate, manda la ubicación. <risa> Eh, eh, fíjate que anda peleándose en eh, no, puso eh, el parque, ti, eh, Tijuana, Galifas y... Y, y F -C F -C le puso F -C F -C puro ensenada compa. No te quedas, parque. Yeah. Puro amor en Cristo. Cristo mi eh, también vamos e ese, a dar eh, saludos a Ese parque, saludos al hermano Fernando y ese parque también que los que los conocí, también, um, um, la verdad que ha sido una bendición, la verdad, de estar en el rap, porque podemos tener, a, podemos convivir um, y conocer a, a hermanos que les gusta servir al Señor, que a lo mejor para muchos servimos a Dios en diferentes maneras, pero man, Dios es un Dios que da talentos si y no te los quita. Entonces, hay, hay, en el pueblo, mira ustedes el talento que ustedes tienen, ¿si ¿sí me entiendes? De, de poder representar eh, los eventos que son de, de negocio de tu papá y, y sabemos de que, mira, los talentos, uno aquí estoy en el Cerro Azul, mira afuera de mi casa en tierra yeah. <risa> okay. oh, sí, sí, sí o, oye Enrique ¿y cómo fue tu vida pasada? antes de llegar a Cristo pues chécate bro Checáte bro yo eh, nací en una familia que no era cristiana eh, mi papá se fue muy temprano en mi vida mi mamá fue una mamá soltera y cuando mi papá se fue pues fue muy mucho tiempo de, de, de no tener como límites yo a los 10 años fumé marihuana la primer la primera vez eh, es más en mi casa mi por mi familia ah, era muy común entonces ah, yo hasta como los 15 años me, me enamoré del deporte de fútbol americano, jugué en la prepa y yo sentía como que realmente me iba a meter a jugar como por un colegio, una universidad y a lo mejor meterme pro. Era mi anhelo, mi anhelo era jugar fútbol americano. Uh, yo no tenía Dios en mi corazón, entonces como yo no estaba listo, me metí. Me, me, me metí por el lado de, de la droga y la verdad que, que me metí muy profundo, que duré hasta casi, hasta los 24 años de agarrar la onda, hasta que Dios me, me hizo el milagro que nunca en mi vida había eh, visto. Um, un día me gustaría contarles el testimonio que yo conocí a Dios en una cocina. Eh, nunca, la verdad que nunca fue en una iglesia, yo no, yo no fui a una iglesia cristiana, uh, a mí no me vinieron a predicar en, el, en la calle, uh, yo recibí al Señor por parte de mi mamá, porque mi mamá también estaba, mi mamá era, practicaba mucho la brujería, y en mi casa, pues, no se hablaba mucho de Dios, uh, pero Dios es un Dios de sobrenatural, y un día, eh, así como tú y yo estamos hablando, mi mamá me estaba hablando de Jesús en una cocina y la verdad que Dios me mostró unas cosas grandes esa noche que realmente me, me dio un retorno, hice un U en mi vida y, y para la gloria de Dios, uh, yo y mi esposa a la misma vez, yo, uh, las, los que conocen a mi esposa, uh, nosotros, nosotros éramos novios en el mundo. Entonces, eh, ella también vino de un hogar que no era cristiano. No hablaban de las cosas de Dios en su casa. Y un día mi mamá así los invitó a, a comer. Y en, en, en, en su casa, yo vivía en San Diego, yo no vivía en Tecate. Y cuando vine a Tecate, pues a visitar a Claudia, a mi esposa, y también a llegar a la casa de mi mamá. Y mi mamá ese día... Estaba en fuego, se acababa de convertir. Mi mamá todavía sigue en fuego. Lleva como casi, se me hace como 16 años en el evangelio. Y mi mamá no se le ha apagado ese primer amor, ese fuego. Es una mujer de oración. Y mi mamá estaba orando por mí porque ella sabía que yo estaba perdido en, en el cristal, en la, en la marihuana. Y ahí hay muchos detallitos. Uh, pero... Ese, ese día que mi mamá me invitó a, a, a, a cenar con Claudia, eh, nos habló de Jesús, estaba hablando de Jesús, yo nunca había escuchado a alguien hablar de Jesús de esa manera, eh, uno cuando se imagina a Jesús se lo imagina eh, crucificado y no vivo, y, y mi mamá me comenzó a hablar de Jesús y pasó algo sobrenatural en esa cocina. Wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Sorprendente! Entonces, ¿eh? Fíjate, eh, algo dijo FCR que te dijéramos Dice, uno de los corazones más honestos que conozco Emanuel de Carta de Divino oh. dice, impactante historia Dios grande Amén, gracias uh, Ese Fernando también tiene un corazón muy grande Sí, ese Fer mm -hmm. Verdad, eh. y, y, como, y como yo nunca había escuchado de Jesús eh, la verdad que yo nunca le falté el respeto a mi, mamá, a mi mamá es más, ya de grande nunca le he respondido a mi mamá porque siempre cuando me metían problemas pues yo me salí de la casa a los 16, entonces imagínate me salí a los 16 cuando comencé a usar drogas, me vine a la casa de mi hermana, yo nací en el condado de Orange, allá por Disneylandia y cuando me, cuando me vine para San Diego um, pues San Diego y Tecate pues son vecinos entonces eh, me la pasaba yendo a Tijuana haciendo un desastre en Tijuana en Tecate, haciendo un desastre y pues cuando mi mamá se convirtió, mi mamá también se quería quitar la vida, entonces eh, Jesús eh, tuvo un encuentro con ella en una parada de camión una señora miró a mi mamá y le habló de Jesús, y mi mamá ya estaba así de punto de quitarse la vida. Eh, y mi mamá, pues, le hicieron liberación, los que conocen, que es una liberación, intercesión, la oración, que ese es lenguaje, que sabemos que ese es, es una guerra espiritual. Mm -hmm. Y um, la verdad que mi mamá, cuando, cuando me invitó a comer, eh, nos golesó de Jesús, y Claudia se comenzó a sentir mal mi esposa, y cuando ella se comenzó a sentir mal, yo me paré y le quise dar aire, agarré eh, una revista y le comencé a dar aire, y yo pensé que mi mamá le había hecho algo en la comida, porque se acuerdan que mi mamá practicaba la brujería, uh -huh. entonces yo dije, mam, ¿qué le puso, qué le puso en la comida? ¿Qué, qué, qué le hizo? Y me paré, y, y, y Claudia se agarraba la cabeza así, se agarraba la cabeza así, y, y yo dije mi mamá la envenenó y yo dije mi mamá <risa> le hizo algo y, y, cuando, y cuando le comencé a dar aire mi mamá me dice yo sé lo que tiene y yo dije si sí, la envenenó y dije mala qué le hizo ¿Verdad? Y, y, de, y de repente cuando me, le comencé a dar aire mi mamá se le rima y se le rima a, a, a, a, a su oreja y le dice, en el nombre de Jesús te sales ahora. Yo dije, ¿en el nombre de Jesús sales ahora? Como que yo nunca había escuchado a alguien usar la autoridad de esa manera. Yo dije, ¿cómo que en el nombre de Jesús sal? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Yo? ¿Ella? ¿Quién, quién, quién se va? ¿Se ¿Sí me entiendes? Sí. Y... Y, y yo le y, y volvió a repetir en su oído, no lo gritó, no, no fue un escándalo. Le dijo: En el nombre de Jesús te sales ahora. Yo dije: Ay, caray, ¿qué está pasando? Y de repente yo miro, Claudia, que su aspecto le comienza a cambiar. Nunca en mi vida había visto algo así en un rostro de una persona. Yo acá la conocía. Era novia. Y cuando yo miré ese aspecto, yo dije, ¿qué está pasando? Y, y, me dijo, y mi mamá me dijo, le dijo otra vez. Y miré a Claudia que levantó la mano. Que le iba a dar una cachetada a mi mamá. Y yo dije, se van a pelear. Yo dije, pues ni modo, le voy a dar el lado de mi mamá. ¿Sí me tienes Yo, yo digo, ¿qué ¿Sí hago? ¿Sí me tienes? Se van a pelear y miro que la mano de Claudia se levanta. Y a la mitad, nunca había visto algo así en mi vida. Nunca, nunca, nunca había visto algo que en la mitad de la fuerza de la cachetada se detuvo su mano. La mano iba como que ya iba a pegar y mi mamá dijo, en el nombre de Jesús te detienes. Y la mano se le detuvo como si una fuerza... Y cuando yo miré a Claudia, que comenzó a hablar otra lengua, que no era español, ni inglés, ni francés, otro idioma, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y mi mamá me dijo, Cupo que me ayudes a orar por ella? Y imagínate, ¿no? Yo bien incrédulo, yo así de tanto creía en las cosas de Dios. Y cuando... Me dijo mi mamá, tienes que orar por ella. Yo dije, ¿orar por ella? Si ella tiene eso, yo tengo diez veces más. Oh. Y yo dije, si ella, está, si ella tiene eso, lo que le está pasando, yo soy peor. Yo robo, soy mentiroso, uso drogas, eh, no soy fiel con nadie comencé a, a, a, a todos mis pecados rápido, rápido, rápido, rápido y me arrodillé no fue aquí, ¿eh? fue en la casa de mi mamá me arrodillé y cuando me arrodillé fue mi primera oración que había hecho y mis primeras palabras fueron Dios perdóname porque no sabía que existías no. perdóname Dios porque no creía perdóname Dios y yo nunca había escuchado eso de la, de la oración del pecador ya saben que como cristianos vas a todos los lugares y que lo que te dicen Dios perdóname por lo que he hecho te recibo como mi único rey salvador esas palabras me salieron natural padre yo te recibo Ay, no no había abrido una biblia nada fueron mis palabras padre yo te recibo y si tú tienes esa fuerza esa fuerza cámbiame Úsame, yo quiero estar de tu lado. Y me acuerdo que me rodillé, oraron por Claudio como dos horas, dos horas en esa cocina. Y yo me paré. Yo, tú sabes, cuando tú miras el rimen de una mujer, todo... Todo manchado, tú miras el cabello todo es trozado, tú sabes que es algo serio. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo miré a Claudia trozada, trozada, bro, trozada. Y así fue mi primera experiencia con el Señor, por, la, por, por el, el, el poder de la oración. ¡Wow! Ahora <risa> bueno, sí podemos ir. Lo wow. que no queremos, ¿verdad? La oración tiene poder. Porque eh, me, ha tocado, me ha tocado ver gente que dice que no sirve para eso. La oración para qué dicen, pero eh, nosotros no sabemos que es muy importante la oración. Sí, mientras nos estabas contando, este yo recordé el pedazo de la canción de Redimido que dice este, que todos estaban viendo, pero nadie estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo, que estaba un milagro sucediendo estaba un milagro sucediendo frente a sus ojos y es en, en ese momento es como tú estabas porque estabas mirando cómo estaba tu mamá con con tu esposa y tú estás como qué está pasando aquí no entiendo qué es lo que está pasando y está sucediendo un milagro para ambos en el mismo momento wow fue algo sorprendente Exacto. la verdad es ¿eh? cierto sí algo sorprendente no, y oraron por ella, oraron por ella, hermano, y no se terminó y mi incredulidad. Le, se terminó la oración como, man, no sé, como las 11 de la noche, y ella vivía como. Eh, mi mamá antes vivía en, en la revolución, allá de acá. Ah, sí. Okay. Y, y, y, y Claudia, su mamá, vivía como a tres cuadras o dos muy corta la distancia y pues ya era tiempo de llevarla a su casa, ya habíamos orado eh, yo no oré yo estaba orando por mí <ríe> ya te imaginas, ¿no? y, y cuando, pasó, cuando pasó ese tiempo nos subimos en el carro y yo todo el camino hermano todo el camino diciéndole dime que fue mentira dime que estabas jugando la parte. Dímelo. Ya no está mi mamá. Dime que la estabas jugando. Y imagínate. La distancia era corta. Uh -huh. Llegamos a su casa. Y yo todavía. Dime que estabas jugando Claudia. Y me dice ella. No sé lo que me acaba de pasar. Pero me siento libre. Dice, "No sé, pero me siento como que tengo ganas de correr. Ya no me siento atrapada." Y yo le dije, "Ya no ya no puedo escuchar más. Vete a tu casa." Yo, ¿Por qué? Porque yo sentí como que yo sentí como que lo que ella estaba diciendo en ese momento uh -huh. era como que Dios dijo, "Ah, no crees." Ah, después de todo eso, de mira, y no les conté detalles pero Claudia se puso mal agresiva, se, quis, se quería rasguñar, ese demonio que tenía era un demonio de de, de, de violencia estaba queriéndose ras, raspar la cara, rasguñar así feo y yo me acuerdo que yo miraba las manos de Claudia en sus rodillas y poniendo presión y, y yo queriendo como como un incrédulo, queriéndole ayudar físicamente no, no hagas eso ¿Sí me tienes? Pero por eso la palabra dice que no es con espada, no es con fuerza, no, no es con tus habilidades, sino que es con el Santo Espíritu de Dios, ¿Sí me tienes? Es con Ay, su también. Santo Espíritu que uno puede caminar libre. El cambio, mm. pero no, no puedes tener una pastilla, no te puede ser el paro. Un psicólogo, son varias horas que te puede atender. Mm. Una, una pastilla, son poco tiempo. Y eh, to, todo esto Dios me lo mostró, y me acuerdo que hizo, dijo Claudia: No sé lo que me pasó, pero me siento libre. Yo dije: Ah, ok, ya no quiero hablar contigo. Vete. Wow. Es sorprendente, la verdad, ¿eh? Wow. Yeah. Wow, estoy impactada con, con tu testimonio. Eh, estoy sin palabras. De, de hecho, Connie puso eso, ¿eh? Eh, que el, sí. el mensaje de Connie sí. el famoso testimonio de Enrique Chávez todos ah. los que escuchan sí. terminan así ah. no y, ah, y, y no pues y de, y de ahí mi hermano me regresé a la casa de mi mamá y me quedé dormido y el siguiente día me desperté y yo como costumbre pues me iba y, iba y fumaba marihuana todas las mañanas. Entonces me desperté temprano y me fui a fumar a los encinos. Y llegué a los encinos y, y recogí a un amigo y estábamos fumando en los encinos. Y me acuerdo que, que no me estaba poniendo grifo, no me estaba poniendo marihuana. Yo dije, no funciona. Y le dije amigo, oh, amén estamos fumando pura basura. Y me dijo él, no sé lo que me estás diciendo. Y lo miré a él y andaba todo mal. Estaba todo, dijo oh, digo, ¿cómo? Si está bien bueno, etcétera, ¿no? Y, y, y, y me acordé, hermano, me acordé, hermana, que cuando yo estaba de rodillas, yo le dije al Señor que me quitara la droga. Y me recordó, en la, me recordó en los vecinos que yo le había pedido a Dios que me cambiara. Que yo le había pedido a Dios que me quitara esa adicción agarré ese cigarrillo de marihuana lo tiré y para la gloria de Dios yo llevo más de 11 años sin fumar marihuana que no se me antoja yo fumaba marihuana en la mañana en el en noche en el, todo el día yo era una chimenea y la verdad que Dios me lo por qué porque me da asco Dime, eso es un milagro. Y también por mucho tiempo era un alcohólico. Y Dios también me lo dio. Y cuando regresé a la casa de mi mamá, eh, yo la verdad que estaba bien decidido. Dije, ¿sabes qué? Las cosas de Dios son de verdad. Jesús es de verdad. Su poder es de verdad. Él me puede cambiar a mí, me puede cambiar. Entonces se me fue la pena. Se me fue el temor de hablar. Es más, no conocía el temor de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque me, yo fui a un lugar. Man, mira lo que hizo. Que, yo le contaba todo lo que había visto. Todos. Mis, regresé a San Diego y yo sembraba marihuana. En mi casa oh, yo tenía wow. plantas. Yo tenía plantas. Y yo regresé con mi socio y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Conocí a Jesús. así. ¿Ah, me dijo el ay, estás bien, me dijo, estás bien loco. Dice, ¿cómo que conociste a Jesús? Le dije, sí, bro, ya, ya no, ya no quiero fumar. Y pues como todos los drogaditos dicen lo mismo, ya no quiero fumar, pero siguen fumando. Y él me dijo, sí, sí, sí, ¿cómo? Le dije, sí, mira, vamos a vender estas plantas y va a ser mi último, mi último trabajo. Y lo vamos a separar, eh, Tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío y vamos a, vamos a salir limpios. Y me dijo él, sí, sí, sí, sí, cómo no. Y me acuerdo que esa noche, mi primera noche, que oré solo. Y le pedí a Dios, Dios, en el nombre, no, no, no, no dice en el nombre de Jesús porque todavía no sabía. Pero decía, ah, okay, okay. Dios, dice yo, Dios, ayúdame a vender esta marihuana y sería la última marihuana que voy a vender y te prometo no, ya sabes, ¿no? y te prometo que con este dinero va voy a comprar algo a mi mamá amén ¿me entiendes? <risa> y, y, yo, y yo, me, yo me acuerdo que no pasaron como dos semanas y me agarraron vino la policía a mi casa mi hermano estaba en mi casa mi amigo estaba trabajando. Yo también estaba fuera de la casa, pero mi hermano estaba dentro de mi casa. Y mi hermano nunca usó drogas. Es más, él se acababa de convertir con mi mamá. Él tiene un ministerio de skateboarding en Estados Unidos. Él estaba en fuego. Él fue a todos los morros de la calle hablándoles de Jesús con patinetas, con su greña bien larga y sus aretes. yo decía, pues estos morros... Qué raro, se la pasan hablando de Jesús y se ven como homeless pero ellos tienen <risa> como un fuego para Dios. Ellos tienen como un fuego para y mi hermano esa noche me pidió que si se podía quedar en mi casa y yo le dije a mi hermano carnal, mi casa arriba tengo bien mucha marihuana, si viene la policía te vas a meter en problemas. ¿Y qué sucede? Pasaron como dos días y llegó la policía, nos destruyeron la casa. Yo no estaba, pero agarraron a mi hermano. Imagínate cómo le tuve que hablar a mi mamá. ¡Amá! ¡Tienen la a Morón y mi hermano! Y mi mamá sabía, mi mamá sabía que él no usaba drogas. Y mi mamá tenía como una idea que yo usaba. Pero porque yo no le mostraba a nadie, ¿sí me entiendes? Yo, uh -huh. yo iba a la casa de mi mamá limpio. ¿Sí me entiendes? Pero agarrar, agarraron, agarraron a, a, a mi hermano y otra vez me tuve que refugiar a la oración. Padre, por favor, que suelten a mi hermano. Y mi, mi amigo, el que era mi socio, llegó y lo esposaron a él. Y le dijo, suéltalo él porque él no tiene nada que ver. Agarraron a mi hermano y a mi amigo, los detuvieron 24 horas y los soltaron a los dos en Estados Unidos si tú pagas te sueltan sí. entonces mi amigo pagó por él y pagó por mi hermano y lo soltaron entonces yo me sentía con la responsabilidad de darle cara a mi amigo porque le hizo ese favor a mí y a mi hermano entonces eh, cuando sucedió todo eso eh, yo comencé a hablar yo me puse, dije sabes qué la carga de mi amigo yo comencé a orar por él orando, orando y ya la casa estaba destrozada, ya no podía regresar le hablé a mi mamá le dije, amá eh, oh, otra cosa, mi, yo estaba peleando con mi mamá por muchos años okay. muchos, muchos años, entonces cuando vine a los pies del Señor me reconcilié con mi mamá pero nunca le faltaba el respeto a mi mamá, sino que mi mamá se volvió a casar y hubo unos detallitos ahí entonces, eh, cuando yo le hablé a mi mamá, le dije a mi mamá, amá eh, mi, esto es lo que está pasando, en mi casa hay droga, me agarraron, morón está en la cárcel, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y mi mamá, ¿qué hacemos? Digo, ven por mi hermano, porque puede ser que también vengan por mí, bien asustado, yo estaba bien asustado, sí. me vine para México, di fuga, porque yo pensaba que me iban a agarrar, sí. y imagínate yo en la cárcel, uf. entonces, yo me vine para Tecate y um, Dios hizo un milagro grande. Mi amigo le, me dijo, ¿sabes qué? Yo agarré todas las cargas, me van a sentenciar, en, faltaba como un mes. Yo le dije, ¿sabes qué? Dije, muchas gracias porque le ha tomado también mi carga. Pero como yo tenía como mi credencial en la casa, tenía papeles bajo mi nombre, me la policía me marcaba. Hey, no estás en el trabajo. Yo digo, yo, fuga. Yo dije, no me van a agarrar, no me van a agarrar. Y mi amigo me habla y yo estaba, hermano, en este transcurso, yo estaba, lo que lo que sabía, me iba a agarrar de la mano de Dios. Si yo miré lo que le había ayudado a Claudia, mi esposa, y me había sanado de la droga. Uh -huh. yo ya no tenía que representarme solo no. yo ya no tenía que caminar solo entonces en ese tiempo oración, orar, orar orar, orar, orar y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? vamos a ayunar ayunar, orar, ayunar y yo me acuerdo que Dios me contestaba mis oraciones así, hermano yo oraba padre, por los medios para darle lo, de comer a la gente necesitada Tocaba mi puerta así. Y dice, A gente, quiero comer. Ah, ¿quieres comer? Ah, ok, primero. Yo, así me contestaba la, Dios las, las oraciones. Y yo, me, me detienen eso, estoy hablando mucho. Y, y yo estaba como, como, orando por mi amigo, orando por mi amigo. Pasaron las dos semanas, mi amigo me habla. Ey, vamos a tener una fiesta porque me estoy despidiendo porque me están diciendo que me van a dar 10 años. Ven a mi fiesta. Yo le dije, ay, como que no, ¿verdad? Como que, ay, me daba así algo. Él fue a la cárcel en Estados Unidos y perdieron todo su papeleo. Él llegó y ni sabían quién era. Él dijo, estoy libre. No, no tenemos, no, ni sabemos quién eres. ¡Ah, ok! ¡Que les vaya bien! Y se fue. <risa> <risa> ¡Wow! Oh, ¡Sorprendente! Sí, no, pasaron, pasaron mucho y es puro como por encima, pero después de eso, comenzamos un estudio bíblico, eh, hasta que un día, um, mi mamá me dijo, ¡Hey! ¡Vamos a congregarlos a, a una iglesia! Y era centro cultural, y me dice, vamos a, a una iglesia aquí está grande, hay mucho joven vamos y yo decía, oh ok y fui y es cuando Dios me mostró que era la adoración la alabanza llegué a la iglesia y escuché la música y yo dije wow, esta música me acuerdo que me enamoré de una canción y yo la tocaba como un millón de veces era la única <risa> canción y, y la tocaba y decía wow, porque yo lloraba me ministraba yo lloraba, lloraba, lloraba, lloraba lloraba, lloraba, lloraba y un día mi hermano él tocaba la guitarra y él comenzó a tocar la guitarra y lo escuchaba adorar en su cuarto llorando y yo me acuerdo que yo me ponía y cerraba mis ojos, yo le decía Dios, enséñame cómo, toma, cómo tocar la guitarra enséñame para yo adorarte en privado y Dios me dio el talento de la guitarra, ya de grande, Amén. a los 24 años. Nunca en mi vida había recogido una, una guitarra o cantado. Y Dios me consiguió, es, eh, me, me, me, me dio la petición de mi corazón de poder alabarlo con la guitarra y cantarlo. Y por mucho tiempo lo cantaba yo solo en mi recámara mucho tiempo, muchas de las de Marcos Witt y las de Jesús Edan uh -huh. Romero, eh, y, y yo las cantaba, las cantaba, las cantaba, las cantaba, y un día mi pastor, que es mi padrastro, él no todavía no pastoreaba, eh, él me dijo, hey, deberías de cantar unos cantos allí en la, en la, en el estudio bíblico, pasaron 10 años y no me no paraba de tocar. Uh -huh. Ah, sorprendente, la verdad es sorprendente, así me tienes aquí atento a todo lo que estás diciendo, la verdad, de hecho me lo estoy imaginando todo es imposible no imaginárselo sí, sí, sí, sí, sí la verdad es, es sorprendente, oye, vete que dijiste que eres un mentiroso, porque eres mentiroso, de, de qué manera pues, este, eh, pasó algo. Mi papá, cuando yo estaba muy pequeño, um, pues no, no, no, no tuve mi papá. Y un día mi mamá le habla y dice, hey, Ve por tus hijos. Y mi papá vino y nomás nos aguantó como una hora. Y me acuerdo que mi papá le mintió a mi mamá en el teléfono. Y yo en mi mente dije, ah, con mentira te puedes escapar con la tuya. Dije, ah, ok. Y yo, la verdad que, que eh, siempre con mis amigos era como eh, mostrar como un, un lado diferente de nunca mostrar dos cosas. Uno, la verdad. Y dos, que se den cuenta que estás usando drogas. Siempre ellos decían, hey, que no, te, que no se den cuenta que andas, si ¿sí me entiendes? Que no se den cuenta. Porque si te das cuenta, si se dan cuenta, eres débil. No les digas, entonces por mucho tiempo yo le mentí a las muchachas. Así, así, puro verbo. Pura mentira, pura mentira, pura mentira, pura mentira. Entonces, Dios, yo siento que también cuando me pasó todo eso, lo primero que me quitó fue la música rap, que yo, la música eh, rap me gustaba mucho. Pero cuando Dios me presentó, Él me dijo, te voy a quitar esa música y te voy a presentar otra mejor. Y es cuando comencé a escuchar alabanzas. Y también me dijo, ya no tienes que esconderte, porque una tú sabes que una mentira es mucho trabajo. Tienes que mentir, memorizártela. ¿Se ¿Sí me entiendes? Tienes que respaldar la mentira. Y también... Tienes que respaldarla con otra mentira. No se acaban, ¿sí me entiendes? <risa> es una mentira tras otra, tras otra. Y, y, y, más, y más aparte, te la tienes que memorizar. Imagínate, estás ahí como que, y lo dije, pero Dios me lo quitó. Dios me dijo, tú vas a hablar siempre con la verdad. Y Dios me limpió eso. Eh, me limpió mi vocabulario. Eh, y para decirte que fue un milagro, ¿cómo? ¿Cómo lo iba a hacer yo a mis propias fuerzas? Es que yo no tenía, ¿sí me entienden? Yo, yo, yo no tenía fuerzas para hacerlo, nunca. Yo traté mucho tiempo de dejar de usar drogas, eh, mucho tiempo quise ser una persona honesta, no pude. Ser fiel con una persona, con un amigo, una muchacha, no pude. Entonces Dios me quitó eso, por eso cuando yo miré a mi esposa, cómo se había entregado a Dios. Y yo le pregunté a Dios, dije, Dios, ella va a ser mi mujer. Bueno, yo después les cuento el, el testimonio de nuestro, de nuestro... Porque no nomás, ella se convirtió, yo me convertí, y tan, tan... No, no hombre, uh -huh. pasaron rete cosas pero pues ya cuando mi esposa esté aquí, podemos compartir. Nuestro testimonio uh -huh. también uh -huh. está tremendo porque le di un anillo, se lo quité. Le, le di un anillo, se lo quité. No, muchas cosas, muchas cosas pasaron. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Dios nos ha respaldado, la verdad. Wow. Super lenta, la verdad, ¿eh? Hay que agendar un día para con tu esposa entonces. Se van a gozar. Sí, sí, sí. O sea, si estamos gozando, imagínense. Imagínense con el testimonio, teniendo aquí a los dos. No, eso va a ser. Impactante, va a estar tremendo. Sí, la verdad, sí. Débora dice que tarde, llegó tarde, pero, pero llegó. Qué bueno. Pues estás perdiendo la gran bendición de nuestro hermano Enrique Chávez. Cuando se acabe la transmisión, regrésala y mírala. Está muy buena, la verdad, ¿eh? Está. No, pues está súper, la verdad. ¿eh? <risa> Imagínate, nos tiene aquí sin palabras. Sí. Y dirás. Oye, Enrique, una cosa mande, que te pasó mande. Eh, fue en en en en, enero, ¿En el mes en febrero? febrero, algo que, que les hicimos a muchos cantantes, yo, yo creo que ya, ¿crees que ¿de Yo que hablando? Que que pasó, pasó como pe... que del, en oh, del, en del, en del, de de la, ¿cómo se llama? O oh, de los, de, de la que son Rudy, Sentinela. Sí, Así sí, es. sí, sí, sí, es. Ajá. Dinos, te dio un. ¿Con, con el George Guerra. ¿Mande? Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. A ver, tócalo, bro. Ahí yo mire lágrimas. Yo mire lágrimas. <risa> wow. Dinos, ¿te asustaste? La, la verdad que no me asusté, vivimos acá en el Tecate cada rato, no, no, la verdad que, que, que, que tremendo, ¿no? Que vivimos en, en una temporada ahorita donde ya casi no estamos como sorprendidos, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo por mi hijo, sí me puse así como que, wow, ¿qué hago? Mi hijo, no se vaya a asustar mi hijo. Pero realmente asustado, asustado, eh... Yo te miré muy calmado, ¿eh, biche? Por eso no, yo no dije nada. Me, me muy, muy, muy pacífico. Porque tú eres el que los evitaste. ¿Sí ¿Eh? me entiendes? Entonces cada vez que nos decían algo, ¡Ey, entreguen los celulares! Yo no lo entregué. ¿Tú miras que lo entregué? De hecho... De hecho, este... Me dices, creo zorro. que tú, fuiste quien, quien sacó una bolsa, creo. Si no me equivoco, tú sacaste una bolsa para echar todos los celulares juntos. Sí, miraste cómo la jugué. Sí, sí, denme en su celular. Y el mío no. Sí. no. No, no, La verdad. Fue un día algo diferente para todos nosotros. El que, li, el los que otros. iba a quitar el celular. El que le iba a quitar. El, a quitar el celular primero era Timmy Jay. Si tú lo entregas, yo lo entrego. De hecho, yo fui el primero que lo entregó. Para pa el ejemplo. Oh, sí. Oh, no miré. sí, sí. sí, sí. Yo, yo fui el primero para darle el ejemplo, que para que vean que... Sí, porque es... todos, en ese momento, todos estaban como muy serios, como, ¿qué está pasando aquí? Es verdad, es broma, ¿qué está sucediendo? Y entonces, eh, mi hermano se acerca y deja el teléfono, y luego, no sé quién más, creo que fue George Guerra, si no me equivoco. Ah, más que guerra. Y empezaron a dejar los teléfonos. ¡Ah, ese Jorjito! ¡Ese George! Sí. ese Jorge... Ahí está, ahí hasta a ver. no, la verdad, sí. Fue algo que, que nadie esperaba, la verdad, ni nosotros, yo creo. Porque fue una broma. Sí, pues de todos. Ahí nos tienes a Armando Don, David Don, a, David Don, a mi primo, a, pues, a nosotros, a, a mi papá, a mi mamá, elaborando todo rápido. Porque la idea fue así. Y Santania Sí. A su cámara. De esa cámara. Claro. Originalmente la broma nada más iba a ser para una persona. Pero pues, ¿se dio la oportunidad Uy. de hacerla a todos? No. No, no, no. A ver, tú dices que viste lágrimas. ¿Qué lágrimas vistes? Más ¿No? bien de quién. ¿De quién viste lágrimas? No, no, entonces se la estaba jugando a, se la estaba jugando a, a George Guerra, pues, se la estaba jugando porque, okay. él se puso tieso él se puso tieso, lo miré, lo, lo miré este fin de semana allá en el evento de los elegidos ¿no oh, sí y, um, no, ese George eh, la verdad que Jorge tiene un corazón muy noble, se lo miro en sus ojos si me entiendes, es Muchacho sí, sí. muy noble. Yo sé que él ama al señor. Es un muy buen muchacho. Y, y yo me acuerdo que ese día lo, lo miré bien tieso. Vas sur, vas a... Bien tieso que lo miré. Ah, la verdad sí, ¿eh? la verdad sí fue algo. No, pero que... yo soy bien juguetón. Yo soy, yo soy bien Te iba a decir que soy bien juguetón, bro, que... Le estoy exagerando un poquito con George. No, no, no. no. La verdad... Eh, fue algo... Sorprendente. Pues, la verdad tenía una lección a todos. para que está preparado... Por cualquier cosa. Esa fue la... la idea principal. Porque nunca sabemos... Cuando nos va a pasar algo. Y la verdad fue algo... Que muchos sí le entendieron la broma, la verdad. Sí, muchos entendieron pues, el fin de la broma que, que hicimos. Porque muchos dijeron, no, pues es que se pasaron con la broma que hicieron. Están viendo como las situaciones que se están viviendo pues, ahorita actualmente en nuestra ciudad. Y ustedes haciendo esas bromas, que ese tipo de cosas no se juega Pero muchas veces no, no le ponemos el enfoque a lo que realmente quisimos transmitir que era que debemos de estar preparados sea cual sea la situación. Quizá ahorita salimos a la calle y nos toca una bala perdida o pasa cualquier situación o quizá en este momento sea la segunda avenida y no estemos preparados. Tenemos que estar preparados en toda ocasión, para toda hora. Tenemos que estar listos para lo que venga. Listos para la guerra. Así se llamaba la no. canción, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Fíjate aquí de Carte Divino. Emanuel dice: Te mando un abrazo, mi bro. Enrique será una bendición colaborar contigo. Me impactó tu testimonio, Eso. hermano. Eso. Eh, los feeds, no conmigo. Te estamos cobrando barato, eh. Hoy no más. <risa> Oh, ahí no, no. ahí mándame todo, hasta, hasta las deudas, mándaselo, VJ, hasta las deudas. <risa> <risa> <risa> si, se, si se va a hacer responsable de todo, pues de una vez. Adelante. <risa> sí, sí, sí, sí. No, no, no y no, es sí. raro, es, es raro, bro, porque es, es raro, hermano, porque ya después del de primer feature, tengo más features que canciones y ahorita... Uh, si Dios quiere, estoy trabajando con Junior, y la verdad que, a ver, si Dios quiere, faltan dos canciones muy especiales que, la verdad que he escribido por mucho tiempo, y las como que me, no indeciso, ustedes saben que este año falleció mi papá, y muchas cosas, eh, estuvimos ahí de parte de la familia, muchos cambios, la verdad que eh, retos, uh, pero, la verdad que Dios ha sido fiel, no me ha abandonado. Um, yo y mi familia, eh, la pandemia, con mi esposa y mis hijos, hemos estado más juntos. Eh, es, ha sido una bendición uh, también esto, este último año. Pero um, viene mucha música. Esperemos en Dios, primeramente Dios, música nueva. Quiero sacar mm. esos, esas canciones de, de, de adoración y también de júbilo, tengo unas de júbilo también y también uh, tengo planeado hacer una canción con mi hijo con Benjamín que tiene seis años la verdad que me sorprende cómo Dios lo usa con la creatividad um, él eh, bueno para, para, para sacar música eh, ya tenemos una canción esperemos que muy pronto ese va a ser mi, mi, eh, el siguiente proyecto voy a hacer una canción con mi hijo porque siento que de parte de Dios, de que Él quiere participar, ¿sí me entiendes? Él quiere ser parte, ya quiere que le enseñe guitarra, él quiere, él quiere todo. Él me dice que quiere tomar el lugar, me dice que yo voy a ser pastor. Hay una responsabilidad aquí grande, ¿sí me entiendes? Con mi hijo. Sí, amén. Entonces, eh, Él cada rato me dice, pa, ¿cuándo vamos a abrir nuestra iglesia? Entonces, eh, todos allá los que corren como Jonás conocen, de que no, eh, es difícil esos llamados. Entonces, Amén. Um, también la responsabilidad de, de, de, de ser papá, ser esposo, porque realmente mi ministerio es aquí, en mi casa. Eh, todo eso de afuera es como la cereza, ¿no? Pero ya lo, lo de aquí eh, es mi primer llamado. Entonces... Um, yo sé que Dios a tiempo va a acomodar mi hijo, súper talentoso bien aventado, ayer me ayudó a cantar y había como 200 personas ayer fue domingo, ¿verdad? no, no, no, fue ayer, fue el sábado y mi hijo bien aventado le dije desde el viernes mi hijo voy a participar, me vas a apoyar yo te apoyo, pa rápido, yo te apoyo y, me, y le mandé las, la orden de las canciones y él, yo te apoyo, ¿sí me entiendes? él está como listo entonces yo creo que él va a ser más pila que yo ah, la verdad es lo que bien últimamente que hay muchos niños, son niños la verdad que están impulsándose a cantar eh, pues tenemos ahora sí la hija de Rudy eh, el hijo de Cine Soya la verdad son realmente unos niños pequeños y ya están cantándole eh, algo ya más profesional. Yo creo que está, está más también profesional el, el, que el cuando. Nathan, ese Penitan también. Ahí tan... Quiero que ellos comenzando más profesional que los papás. ¿No? Y, y esto de sí. que, de que <risa> se, estén, se estén animando es demasiado bueno porque así incluso los mismos niños que son más tímidos así dicen, oye, pero si él lo puede hacer, quizá yo también lo pueda hacer. Y, y les entra esa curiosidad y ellos mismos también quieran empezar a activarse desde chiquitos, empezar a, a desarrollar su ministerio. Para mí, yo me gozo ver a los niños cómo se animan y sin vergüenza y sin nada, ellos se animan a adorar a Dios ahí enfrente. Incluso pues nosotros de grandes todavía nos da pena, nos da vergüenza ir con alguien. No, oye, nos das una entrevista o así. Nos da todavía vergüenza. Por eso Dios nos dice, sean como los niños. Y muchas veces debemos de aprender a ellos. Y a mí me emociona ver cómo los niños se están levantando para la gloria de Dios. O cuando te dicen, hermana, abre con una oración y te pones tiesa. Exacto. Exactamente. exactamente. Sí. No hay otro ejemplo más que ese. Sí, la verdad, sí. Ya anda aquí, DJ Joker. Perdón, pero no puedo leer, no, no puedo leer todos los comentarios, ¿eh? Perdón. Están como, la cámara está, no lo puedo leer, perdón. Okay, Ana no T. Joker dice, Dios. Dios los bendiga. Ese es Sergio. Sí, la verdad es una gran... De hecho, Débora puso una canción con todos los niños. Un cipher de los niños estaría muy bien. Niños, sí. Imagínate. Hey. Sí, la verdad sí, es una gran bendición. La verdad. Yo creo que también eh, que he escuchado son unas niñas. Creo que se llama Family. Ay, no recuerdo Family, ¿qué? Son de Tijuana también. Y igual le meten mucha emoción al cantar, la verdad. Me sorprenden. Oír a los niños. La verdad es una gran bendición. Ahora sí, sí los destruimos. Lo tenemos desde pequeños, así el caminos de Dios. Imagínense cuando estén grandes. Va a ser sorprendente. Uh -huh. Sí, Dios me puso en mi corazón de, de dejarles a mis hijos como herencia. Pues a Jesús, yo les puedo dejar una casa, les puedo dejar un carro, pero eso tú sabes, se lo pueden echar, lo pueden vender, lo pueden hacer echar a perder el carro, lo que sea, ¿no? Pero lo único que, la mejor herencia que les puedo dejar no va a ser el dinero, va a ser dejándoles a Jesús, porque yo sé que yo ya yéndome de aquí, eh, Dios nos va a cuidar, y ahí viene una generación uh -huh. muy atrevida, así como el pecado se está aumentando, también se va, se va a levantar la santidad, se va a levantar aquellos niños valientes, de que no les va a dar miedo, eh, yo miro la valentía de mis hijos, que ellos dicen, hey, ¿por qué están hablando así? ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, um, yo sé que vienen cambios grandes, así como miramos que las cosas están cambiando, eh, esta generación que viene, cuidado, ¿eh? ellos también, hay, hay niños enamorados Amén. de las cosas de Dios, que no les da pena, y, y yo espero que yo cuando llegue a una edad ya grande, lo pueda ver con mis ojos, la verdad que sería una victoria, y una bendición, la verdad que va a ser como el momento que yo me graudé, de mirar a mis hijos siguiendo a Jesús, eh, por su propio, si me tienes por su propia voluntad, y yo sé que, que, yo sé que viene porque como dice la palabra, instruye el niño mientras que sea pequeño y aún cuando crezca no se separará, no padre. se separará. Entonces, yo sé que esa promesa está ahí para motivarnos de que, hey, esta generación que viene atrás de nosotros, hay que, hay que mostrarles algo diferente, ¿no? Eh, hay, hay mucho, eh, hoy, realmente hoy, um, Dios me estaba poniendo en mi corazón de que, eh, están llegando muchos judas y te están queriendo besar todo el mundo. Eh, hay mucha traición, hay mucho eh, hablar de otros. La verdad, guarda, guarda eso. No, no ocupas mencionar nada de nadie. Tú sigue adelante. Dios puede usar cualquier persona. Y Dios me estaba mostrando como que tenemos que casi como canero, ¿no? Quitarte el beso de judas. <risa> Para que no te vaya a besar, si ¿sí me entiendes, pero eh, es una realidad de que eh, una iglesia no es perfecta y gracias a Dios que no es perfecta porque gente imperfecta, Dios así muestra su poder. Yo no soy perfecto, yo tengo un montón de detalles, pero le doy gracias a Dios que este esta persona con detalles, Dios todavía en su momento eh, me puedo usar con una palabra de aliento para motivarte, para darte porras, hermano, tú sigue con el ministerio de, de, de, de baja, eventos, baja, tú sigue bro, no dejes que, que un mal momento te desanime o de que, ay, no estoy haciendo suficiente, que no dejes que eso te desanime, tú sigue eh, saca ideas nuevas Dios te ha dado muchas cosas y, y espero que, que Dios lo siga usando, ustedes como yo somos de Tecate un pueblo pequeño y, pero es como como, como dijeron que, que, que hay de bueno de Nazaret ¿te acuerdas que me dijeron? hay algo bueno que sale de Nazaret ¿si ¿sí me entiendes? entonces eh, hay, hay algo grande que Dios está haciendo aquí en Tecate y la verdad que, que seguir con su ministerio mucha gente cansada Dios me estaba mostrando que hay mucha gente cansada entonces ánimo pueblo Señor está con nosotros no nos ha abandonado Amen. y sabiendo cómo somos no nos ha abandonado uh, Dios tiene planes y yo creo que más que nada estamos como nosotros como poniendo mano fuerte no queriendo ser nosotros la obra pero esta es obra de Dios y pues nos da, nos, nos da gusto de, de que lo que Dios ha comenzado dentro de nosotros lo va a ir perfeccionando hermanos, ¿sí o no Amén, amén, así amén, es. Debe ser. De hecho, entonces está que al final va a ir mejorando. ¿Cómo cojo? La verdad, sí. De hecho, eh, FSR, el pulso, tiene fondo nuevo. La verdad, es un estudio nuevo. Sí, pues cuando Eso. iniciamos, pues era, era en el que era cuarto de mi hermano. Cuarto de mi hermano que luego lo convertí en mi área de trabajo. Imagínense, después, eh, luego le da mi área de trabajo y le estudia a la vez. Sí, y como pues muchos, a lo mejor muchos supieron que nosotros dejamos de transmitir porque nuestro papá se enfermó y tuvimos que este, adecuar donde transmitíamos para hacerle el cuarto especial a mi papá para hacerle su tratamiento y nosotros pues, este, todo este tiempo no nos transmitíamos. Pero aún en medio de eso, Dios siguió orando porque ahora tenemos este estudio, tenemos un fondo nuevo, tenemos luces, tenemos una cámara nueva. Aún así, Dios en este proceso nos ha ido ayudando a mejorar para llevar su palabra a través de esto. E incluso ahora que salimos a los eventos, tenemos otros, ¿cómo se dice? Eh, ¿Metas? No, otros... Uh, no, no, como los micrófonos. Es ah, micrófono, sí. Sí, o sea, como para ir mejorando el, el, el la... los videos y todo. Eh, bueno, de hecho también tenemos, cuando salimos, eh, hubo un hermano, la verdad, que nos regaló una cámara. Eh, la cámara, pues, cara. Eh, lo que saben ¿no? así de, de cámaras es una Sony Alpha y es algo pues algo cara y nos la regalaron totalmente, fue una gran bendición la verdad, no la no la esperábamos no. y de hecho fue cuando estaba mi papá eh, en el hospital, me no sé parece sí. que estaba en el hospital mi papá cuando nos llegó la cámara pero la regalaron, fue algo sorprendente, de hecho son los de la cámara que estamos usando últimamente y los, en los, eventos. En los eventos y la verdad eh, es una gran bendición tenerla porque nos ayuda mucho en el trabajo porque antes la cámara que usamos antes tenía para grabar un cierto tiempo. Creo que 20 minutos. Y esta cámara oh, pues... 20 minutos? Sí, sí, sí. y la cámara esta que nos regalaron, podemos grabar todo un evento corrido, si le permite la memoria, ahora sí. Y es algo sorprendente, la verdad, eh, cómo ha estado orando Dios en nuestras vidas. Que debemos de ser fieles a pesar de las situaciones que estemos pasando. Debemos de creer y, y confiar en Él y seguir orando. Y que poner todo, pues todo lo de nosotros y todo nuestro esfuerzo y todo en sus manos. Si es un proyecto que viene de Él, Él lo va a seguir haciendo. Y lo va a respaldar Amén. de una y otra manera. Oh. No sé si está haciendo calor. <risa> Pero ya... Ya me dio calor a mí ¿Estás ya, llorando, eh? bro. <risa> es una parte. Oye, mi hermano, ¿sabes qué? Le, le, le voy a, les voy a profetizar algo, ahí les va. A ver. Siento, siento de parte de Dios, de que Dios les va a dar su propio lugar. Y que ustedes van a abrir la brecha para muchos. Y yo sé que Dios va a, va a utilizar esta herramienta que ustedes tienen. No solamente para Tecate yo creo que lo van a usar para todo Baja y para todo México y siento de que de que tienen que ofrecer sus servicios para que gente venga y yo sé que en un futuro después, yo no estoy diciendo que cobre pero les va a llegar esa ofrenda para que puedan comprar más equipo y yo siento de que va a venir gente que les va a ofrendar y que gente que les va a dar para que, que ustedes compren algo mejor para que vaya mejorando, y yo sé que ustedes van a, van a abrir el lugar. Eh, yo siento que tienen que abrir el lugar para muchos que quieren compartir, que quieran eh, dar su testimonio eh, y, y convertirse casi como si fuera un radio. Y yo creo que, que ahorita con el poder del Facebook uh, me salgo grande y yo siento que, que Dios lo va a usar grandemente. Porque ustedes, yo, yo siento que ustedes no escogieron este, este ministerio. Y yo, yo sé que Dios lo, los va a usar porque yo siento que Dios nos usa donde no queremos estar, ¿verdad? Y ahora pues lo están haciendo, ¿verdad? Y se divierten. Pero en el principio, ¡ay! ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a agarrar esta entrevista? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo, cómo vamos a llegar a, a ese lugar que no nos van a dar para la gasolina? Ah, Dios, porque yo sé que ha pasado, ¿no? Que ustedes los invitan lugares o, o, o se quieren ir al lugar para servirle a Dios y estar. Yo los he visto que ustedes hasta llevan gente, hasta se me hace que una vez llevaron a, a, a Kaiser, ¿no? Hasta su casa. Algo uh, así, ¿no? Yo es guerra, Dios, Dios guerra ah, a su casa. O, o, o quien llevaron una vez hasta Ensenada, que no tenía Raite. Ensenada o a quién llevaron una vez que no había raid no más no sé pero pero yo sé que Dios los usa en el en, en, en, transporte a la gente ¿sí me entiendes y yo sé que yo que, que los va a bendecir con algo grande y espero que de que cuando yo lo mire um, me pueden otra vez invitar <risa> <risa> Eh, oh, y otra cosa, queda. hermana, ¿sabes qué? Que a, a, mí, a mí también, hermana, me profetizaron que iba a hacer música, ¿tú crees? A mí me profetizaron eso. Antes, yo, mire, yo fui a un lugar y yo me acuerdo de que yo le pedí a Dios, Dios, yo quiero que me hables, ya sabes cuando te invitan a un servicio, ¿no? Padre, yo sí. quiero que me hables. Y fui a visitar, no, no era de Tecate. Y yo me acuerdo que, que el, el señor, el, el hermano, no me conocía. Y me dijo él, yo te miro con audífonos. Me dice. Yo te miro caminando con audífonos. Y miro que está saliendo música. Señor me dice que tú vas a comenzar a escribir. Y yo, como que, ¿cómo? Y mira. Entonces yo creo que si, si profetizamos y... y en el nombre del Señor, yo sé que se cumple. Yo miro cosas grandes para ustedes. Yo no yo no miro nomás, eh, me gusta. Estoy, estoy eh, complacido por lo que están haciendo. Así es, yo, yo con ustedes me doy cuenta de mucha, conozco como esta vez que entrevistaron a los hermanos de Tijuana. Yo no los conozco de persona y me da gusto porque yo los puedo, como que siento que los conozco un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo sé que Dios va a usarlos a ustedes como un escalón grande un lugar grande, ya me lo, ya lo miré, miré como una oficina, yo ya miré que lo van a tener como un estudio, que van a tener producción, van a ser comerciales, van a poder hacer eh, eh, eh, publicidad grande, de calidad, y yo sé que eh, ustedes, amor, dicen, wow, pero pues no lo miro, y a lo mejor no lo hacen por dinero, ¿verdad que no? Pero Dios los va a bendecir, ¿por qué? Porque su corazón no está pensando en lo monetario, y cuando tú no piensas en lo monetario, es cuando Dios te bendice más. Ese es otro testimonio que yo también tengo, ¿eh? que cuando yo me entregué al Señor, yo quitó mis carros, perdí mi casa, no tenía trabajo, pasé dos años, casi homeless. Dos años, hermano. Cuando me casé, no tenía, es más, cuando mi hijo Abraham, eh, cuando mi esposa estaba embarazada de ella, me hablaron y me dijeron, ¡Hey, hermano! ¡Miré tu esposa embarazada con, con, lo, con la... Con el mandado. Oh, me prosó. Porque yo decía, en el mundo tenía, en el mundo tenía carro, tenía dinero, y porque ahorita no? Pero Dios me quitó todo eso para que pueda confiar en, en la única fuente. El proveedor. El buen pastor. Para yo poder confiar en él y estar en su radil. Como oveja de su prado, para yo confiar, me tuvo que quitar todo y no pasa nada porque me lo multiplicó por dos. Amén. Amén. Me lo así multiplicó tomó. por dos. Y ¿sabes qué? Porque, porque mi trabajo, mi trabajo no era de buscar dinero, pero mi corazón, yo me dijo, yo te voy a bendecir. Y yo miro así ustedes también, a su mami, yo miro que a su mami y ustedes se desvelan. <risa> yo miro que andan hasta por ahí, y dije, ay caray, aquí andan. Te castigo aquí, andan, sí, y va a ser de bendición, amén, amén. amén. amén. okay y bien, a mí también me profetizaron bien. y yo sé que Dios mande ah te sí, te voy a poner a, a ti solo la pantalla mientras nos limpiamos oh <risa> wow. ahora sí ya me miro Sí. Estoy leyendo los mensajes, los, los comentarios solamente, no los estoy poniendo por, porque estaba viendo la palabra a la vez. Oh, ok, pero, wow. bro, no, wow, no, pero... no, miro, no miro los mensajes, bro. Si, sí, ahí, no ahí tanto los mensajes. pongo ahí en pantalla. Sí, Déjenme, lo doy para arriba porque si sí, se fue, o sea, arriba. Aquí está. yo creo que puso, ah, a ver, así es. Carlos Manzanillas, bendiciones de Saltillo, de Santillo, hey, Dios te bendiga varón Sí Débora puso así es Puso Gloria a Dios Amén Débora amén. Débora puso Amén Puso Débora Son una gran arma para Dios Muchos foguetos FC, hermanos arriba. Manos arriba, manos sí. arriba. <risa> Llegará muy lejos. Amén. Hasta, yo estoy yo llorando. Y puso Débora. de hora. Carlos puso. Yo. Dios lo sigue usando, hermanos. Y sean de bendición para muchas personas. FS ya a llorar. Sí, si sí, no es sé llorar. <ríe> wow. Amén. The Joker. Wow, qué lindo. Dios va, va a ser algo grande. En la, la vida, vida, vida de, de los, los tres. ¿Eh? O lo ¿Sí? Y me van a invitar. Pues a No sé, F. -C, vamos a ver ahí. Si te invitamos. ¿Qué estás si ya estás allá con los grandes también? Y... Y no podamos. Ya te con una disquera y ya la disquera de que decidir si la entrevista o no. Amén, puso Débora. Dios supre todo y nunca abandona a sus hijos. Pregunto por qué y lo creo. Amén, puso Joker. Sin palabras. Mira lo que hizo Dios. Oh, hay una canción que se llama, que se vas a sacar así. Creo ¿no? que me has comentado. Sí. sí. Nada de eso, mi <ríe> No, Sí, sí, sí. Nunca se sabe. Ya sabe. La verdad es una gran bendición. De hecho, FCR lo conocimos así en, en, en redes sociales. Y luego lo conocimos en persona. Otra vez en el, en el video de... De los, elegidos, sí, de los elegidos, los elegidos, de los elegidos. La verdad es una gran bendición. Eh, Fc ha estado aquí en la casa y todo, ¿sabe? Sí. Es una, un, pues de verdad es una gran bendición como, pues prácticamente cuando nosotros iniciamos, ver cómo todos iban, o sea, cómo estaban en ese momento y todo lo que Dios ha hecho en la, en la vida de cada uno. Cada uno ha crecido en su ministerio y todo, todo lo que Dios está haciendo en cada uno yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes sí. igual para ti también Enrique yo sé que esas Gracias. alabanzas que tienes guardadas van a ser de mucha bendición y no solo para, no solo las van a tocar en las iglesias de aquí, también las tocarán en las de todo México y por qué no en otros países lo creo lo recibo amén mm -hmm. Ven, pero si sí, me hiciste recordar cuando cuando iniciamos, eh, fue algo... Eh, es un día común, se puede decir. Y una vez le dije, a mi hermana, vente vamos a transmitir. Un, un día de la pandemia de la sin pandemia. hacer nada. Pues, ¡Oh, cuando empezaron a grabar! Wow, A grabar. pues no sé en la primera transmisión fue en, fue en, en... mi Facebook personal. Ajá. Fue, ¿Qué será? Fue, vamos a ver, buscar el 2020. Pues fue en abril, porque en abril? Ya, pues la primera transmisión, así como se puede decir, oficial, fue por YouTube. Ajá. Fue con Misa de Fuego Vivo. Fue el 27 de abril. Sí. Oh, y wow. pues ya de ahí empezamos a, haciéndola. Sí. Ya después cambiamos aquí en Facebook. Facebook. <ríe> um... Así fue... De cuenta, de cuenta de la ley. Oye, vamos a hacerlo. Tenía la cámara de la computadora, es muy baja calidad. La, la cámara esa, la verdad. Súper mala. Y... <risa> se y como vos, ma ese micrófono... Se miraba como Minecraft, ¿no? No, me hace que peor. se Simian Bonito. No, la verdad se, se vea bien fea la, la cámara. Y tenía, ese micrófono ya lo teníamos. Eh, nosotros eh, comenzamos a comprar cosas de Padlets eh, y estábamos vendiendo. y Ese micrófono lo poníamos a la venta. Y ese, nunca salió. Nunca sabíamos que era caro. Lo poníamos atrás. Pusimos un precio pues decente. no se vendió? Preguntaban. No, ok. Luego bajamos pues, más el precio. Ah, sí, me interesa. Y, ok, aquí lo esperamos. Nunca venían por el micrófono. Pero ese micrófono tenía un plan. sería sí. ¿Por qué no se vendía? Y la verdad, sí, era algo que, que nos estaba guardando. Decimos, yo, yo quiero venderlo, ¿para qué lo queremos nosotros ahí guardado? Y pues nunca, nunca se vendió, fue por, por algo, ahora sí. Hasta, a ver si, a ver si al tiempo antes no, ¿por qué pasan las cosas? Ah, sí, y la... Antes era, ahorita se ve muy bonito, estábamos aquí eh, viendo los dos, pero la primera vez lo hicimos con el teléfono, llamando por teléfono. Así iniciamos. Recuerdo que la, eh, la hablé a Sandra, a Sandra de los Elegidos. Le hablamos a Dios Guerra. A Dios Guerra. ¿A quién, ¿A quién más? No a, a Rudy, a Rudy. Me pido la de grabación Rudy, la verdad. No sé, él le marcó no sé. por los números ahí a ver quién sí, le contestaba. Sí, a ver me contestaba. De hecho, hoy, no hoy es ni eso número Me gusta o sea. mucho cuando hacen esos bloopers, me gustan mucho. Cuando le hablan <ríe> a alguien y, le, y, y los quieren invitar a un, a un show mundano. <ríe> no, sí. Hombre, no me de, me de, pasó, de, hecho, de hecho, esa es la, la primera broma. Tuvo muchas críticas, la verdad. Demasiadas. ¿Por Porque decían bueno, que malas. los cristianos malas. Ay, bueno, es que casi, casi cuando en, recién iniciamos con un nuevo proyecto como el de las preguntas bíblicas, el de las bromas, nos han, nos han, nos han criticado. No, pues que no saben hacer bromas y que esos no son de Dios. Y las preguntas bíblicas, no, pues que eso no tienes que andar preguntando, no sirve para nada. Pero aún así, ya, ya ahorita. Ya como que la gente ya, ya se ve más animada, como que ya entiende el, el por qué el concepto de hacer preguntas bíblicas, por qué sí. estar haciendo como bromas o las entrevistas. Ya ahorita ya se, ya como que ya entendieron un porqué pero al principio sí todo es crítica. Sí. Y de hecho tenemos unos proyectos que queremos sacar que aún yo creo que todavía no podemos decir de que De, de hecho me comenzaron a mandar mensajes y todos estaban bien porque ahí puse mi Facebook personal soy un abogado cristiano y la gente me comenzó a mandar mensajes y todos estaban bien y si le puso una un, ayuda. también un médico cristiano, de, de verdad tenemos ese proyecto siento que va a ser de mucha bendición y que que todos tenemos que alzarnos y a vos y, y nos va a bendecir, nos va a bendecir en verdad. Sí. Eso. Sí, la verdad. Es... <ríe> pero sí la broma que dices. Invitando un <ríe> no, ¿Quién era, no era, si ¿El ¿El Kaiser. No quién recuerdo era? si es George Guerra o el. Creo que ese es la ah, George, George Guerra, Guerra George ¿verdad? Guerra. Invitando al momento su Se hace que andaba él como caminando, ¿o ¿no? No me andaba. <ríe> eh, se me hace que sí, andaba caminando, algo así. No, claro, pero casi. Yo, cre yo creo que casi, casi es hermanito, <risa> casi lo sí. agarro. No, sí. Fíjate, es algo que, que no entienden. Hacemos esa broma <risa> para que vean que lo que decíamos somos fieles. <risa> <risa> pero no, también o sea, como que, el es... pudo haber visto así como que, hey, oh, pero ustedes dijeron no puedes hablar de Jesús, ¿verdad? Ustedes le dijeron. Exactamente, mm, exactamente, nada de Jesús. Ah, ok. Ah, okay. Era, era a ver si negaba su fe o no. La broma. O sea, si estabas firme en, en tus convicciones, en tus creencias. Porque sí, muchas veces, pues, se abren era oportunidades en, en el, <ríe> Se abren oportunidades en el ámbito, pues, se puede decir secular, pero te ponen restricciones de que no puedes hablar de tu fe ni nada de eso. Entonces, es como que ¿Qué hago? Sí, de hecho, acabo unos comentarios aquí tengo. A ver, a ver. Aquí está, FCR. Les manda saludos, mi esposa Nayeli. Muchos saludos. Muchos saludos. Joker, ser puso. <risa> Ese, FCR, te extraño. me gusta la respuesta que le da. <risa> sí, ahora casi a alguien contigo. <risa> No te, no te ah, que es, Ay, es sí. muy diferente, ahí no se ven. Dice, ser Dios tiene sentido del humor, por algo me dio la esposa que me dio. <risa> <risa> yeah, soy tu fan, yo que okay, yo soy tu fan, la verdad, tu y tus oh, producciones y todo, la verdad. El Hog Mob. Sí, sí, sí. Firme, firme en la roca. Que estoy parado. Amén, amén. Enrique Chávez, soy tu fan, dice DJ Joker. Bro, ¿ni has escuchado nada de mi música? Sí. <risa> oh, eres, eres fan de amigo, yo también soy tu fan, bro. Sí. Dice sí, sí, DJ sí, Joker, fan. pero Alicia es mi favorita, eso. ¡Uh! Ah, sí. Por eso te defendía de FC ser siempre en tu programa. <risa> sí, sí, sí, sí. La rota me hace. Oh, mande sí, no, no. qué es lo que, que que que Sergio también se la rifa bro ¿eh, Cualquiera lo eran los y va sí la sí. verdad sí la verdad sí de hecho ya es que la otra vez ahí se con en... sí saben sí, la otra vez ahí con en... se me fue el nombre de Rubí cómo se llama Rubíski algún que allá andaba con Brubisky, luego se fue hasta San Luis con, con todos ellos. La verdad fue una gran visión verlo que anda ahí bien activo, eh, trabajando siempre echándole muchas ganas, la verdad. Aquí dice ser, Yo quiero un corazón como el de Enrique Chávez. Lleno de pura puro jugo de carnitas. Yo creo que aquí todos somos fan de todo. Sí. Todos admiramos algo de, de cada uno. Sí, la verdad. La verdad, Enrique, se ve. Cuando lo veo, lo veo con mucha pasión siempre. Andrea, a todo lo que esté, te mete mucha pasión. La verdad. De hecho, bueno, el que no sabe, eh, su esposa tiene una cafetería. Y la verdad, a, yo, yo aquí, me llamo Enrique, que, pues, aquí en, Vamos a ver por Ciudad. Aquí en Tecate, este, por la, ¿cómo se o es Callejón? Es Callejón. Madero. Pues Madero. Sí, por Madero. Callejón Madero, se, ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre. Cucuana. Cucuana, que, que, que en el lenguaje de. de se, uh, se dice que el lenguaje de Lao, significa a la perfección. Cucuana. Amén. Amén, bueno, amén. muy bien. Entonces, si andan por el área de Tecate, ya saben, ahí por el Callejo de Madero, lo pueden buscar también en Google Max. Muy, muy bueno todo, ¿eh? Tienen, tienen ahí ah. buen ambiente también. Ahí pueden hacer sus juntas, sus reuniones, si quieres salir con un amigo, en pareja, una cita, ahí está el perfecto lugar. Gracias. Sí. Eso dice Joker, ya lo probé, está de fuego fuego, fuego, fuego, fuego fuego, fuego, candela dice Débora, Enrique, ¿cuándo un concierto en Casa Victoria? Tijuana Norte hey, cuando quieran deja, deja que cuando, cuando quieran cuando quieran mándame una solicitud hermana por, por Facebook, yo la verdad tengo como de solicitudes como 100 y no las porque no los conozco <risa> exactamente y digo y lo joder, mismo es, yo me siento mal a veces porque dice a lo mejor es mi hermano que me miró pero man, tengo bien muchas solicitudes y no y no no no, no las recibo pues me, me siento así como a veces me siento un poquito mal ven Benji para que saludes mi hijo Benji mira Hola, ahí está, ahí está. Ahí está. hola. Sí, entonces tengo muchas solicitudes, pero no, no, pero hermana, mándame un mensaje o, con... o pásame la información por, por uh... Uh... baja. Ahí se me fue. Eventos baja. Eventos baja. No, sí, eh, fíjate, eh, FC, Yo me apunto Yo Oye, Oye, ya ya me hago doble. Tú ¿No, no sabes, Enrique. enrique. Ok, ok. ¿Eh? ¿No sabes? No Quiero que Quiero no se enrique. enrique. No, no. Yo me hago doble. doble. <ríe> Tengo grupo Kiki. No, no, no. tengo no grupo. Ok. Oh, yo, ahora no sí. Soy... Ah, okay, ah, ok, listo. <risa> okay. Estaba raro ahí. Sí, de, de hecho te decía que me veía doble. ¿Por qué? No sé. Me, me estaba yendo doble. Este me sigue, me sigue marcando. Ok. Okay. Pero decía FCR, yo me apunto. Yo ya soy de alcance Victoria, San Diego. San Diego. Oye, la iglesia está en San Diego. Eh, no, en Tijuana. En Tijuana, donde ah, te dijeron, joder. la hermana Débora. Dice que terminando el live se lanza a inviértela. Ok. Oye, ahorita me acordé. Eh, puso. Si va a sacar una canción tuya o para cuando una canción pone algo así, no lo encuentro en el comentario. Mande dice FC, si cual no, bueno, no sé si van a sacar una canción o para cuando una canción. Contigo, oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tenemos una canción ahí pendiente con el hermano. Va a ser, mira lo que hizo Dios, y ah, pues okay. estamos esperando. Pues Dios ya lo hizo, ¿verdad? Pero estamos esperando unas voces ahí. De unas personas. Y... Ah, okay. Pero, pues, ahí vamos a, vamos a mirar a ver cuándo se... Podemos presentar esa canción. ¿Va a estar algo viene? Algo va a ser King Río, también. Okay. Eh, Talento eh. de ensenada Sí. Eh, ¿Esa canción qué más va a salir? Va a ser... Um, yo, Los Elegidos, Los Elegidos, A2C, y... FC Y fc No, <risa> oh, vos a inter interesar a tu hijo <risa> mejor, Él sabe más que tú. Ya sé, ¿no? Sí. este ya, de la canción, pues ya está casi hecha, ya tengo las voces, más que faltan ahí unos detallitos, pero ya muy pronto, ya hablé con, con este Junior y ya, muy pronto, esperemos... Esperemos en Dios como en unas dos semanas. Algo bien, ¿eh? Ah, ok. okay, okay. Excelente, excelente. Vamos a estar aquí esperándolo pronto. Me ayudando a compartir para que más gente le escuche y le sea de bendición y se gocen con ella. Sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Bueno, todo es una dinámica rápida. <risa> Échale. Rapidita, rapidita aquí. A ver, ¿Qué prefieres? ¿Café o soda? Café. No tomo soda. Soda. Prefiero soda. <ríe> Prefiero la soda, Benji. Soda. ¿Fru ¿Frutas o verduras? Verduras. Verduras. ¿La playa o el bosque? La playa. Eh, yo diría... Ay, me gustan los dos. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Ayuno o vigilia? Ayuno. Wow. ¿Servir o ser servido? Servir. Servir. Alabanza o rap. Alabanza. ¿Reina Valera o otra versión? Reina, Reina Valera ¡Guau! Wow, es que parece que lo dicen hasta en coro Sí, sí, sí, sí <risa> ¿Junior o Saeta? Saeta Saeta <risa> Los dos Los dos son campeones a ver, a ver, a ver. ¿Olar de noche o orar en la madrugada? Madrugada. Eh, Me gustan las dos. Las dos. Las dos para. Eh. ¿Evangelizar o cuidar a los niños de la iglesia? Evangelizar. ¿Por qué los niños no? Porque ya tengo los míos. <risa> ¡Buen punto! Un punto para Chavos. ¿País libre o en persecución? ¡País libre! Sí, pues libre. <ríe> El, Nue ¿tienes? ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. ¡Ay, los dos! Antiguo Testamento. Y la última, ¿una vida con Cristo o sin Cristo? Con Cristo. No, con Cristo. No, pues con Cristo ya estás perdido. Sin Cristo. Sin Cristo estás perdido. <risa> <risa> no, sí. puede ser. Wow. Muchas Gracias, Enrique, la verdad, por estar aquí con nosotros estas casi dos horas. ¿Dos horas? Wow, casi, casi, dos casi dos horas. tremendo eso. Agarrado. Ah, y como no, no miro, vele tu tío no bueno, Y como ¿Qué? No, no miro lo, el horario, no miro el horario y no miro no miro nada. Entonces no me doy cuenta cuánto tiempo ha pasado. <risa> <risa> no problema, no problema. Pero sí se conectó mucha gente. Se sí, conectaban, desconectaban, la verdad. Yo creo que FCR estuvo desde el principio. Ajá. Y se me no le gana, la verdad. Pero ahora sí, sí hubo eh, interacción, eso es lo, lo importante. Que vean te, que tu testimonio. Sí, no, pues muchas veces. Sí, muchas veces no, no, lo, no les toca verlo cuando esté en vivo, lo ven las repeticiones, hasta después lo ven, porque nos siguen llegando interacciones y comentarios. Y es donde nos damos cuenta que. Que no, no, o sea, no lo ven al instante pero lo ven después y les es de bendición a sus vidas un mensaje que quieras dar antes de retirarnos un mensaje um, pues no, nada nomás que los quiero mucho en el señor gracias por um, la verdad que en las redes sociales mucha gente me, me, me da porras la verdad que Um, yo, yo siento como que si Dios te tiene con un llamado sigue tu llamado porque pronto o temprano vas a Dios te va a dirigir a lo mismo entonces es mejor ahorita, ya no ocupamos más Jonases la verdad ya no ocupamos Bien. más Jonases y donde Dios ya te tiene es puro un propósito entonces um, te animo, sigan su llamado um, yo también, la verdad que he estado corriendo mucho mi llamado de enseñar. Entonces, eh, pero ya Dios me está poniendo, me estoy poniendo a cuentas y muy pronto ahí va a haber noticias nuevas. Uh, puede ser que comencemos algo ahí pequeño uh, y pues sigue tu llamado porque yo también. Así, mi llamado así, queriendo le dar la vuelta. Entonces... Uh, Sí, eso nomás, que sigan su llamado, no tiren la toalla. Siguen en las cosas de Dios porque es el mejor camino. Ya le hemos calado muchas diferentes maneras. Sí. Amén. Amén. Ay, bendiciones. Pues nos retiramos con este video de Enrique Chávez, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una gran bendición. De verdad. ¿Qué quiero decir? La taza. Ya se me quebró. Ah. Yo creo que ahí le van a pegar a, a ratito, ¿eh? Ah. Y, es, y es mi taza de. miren es mi taza de Israel, mira. Me la prestas mía oh, no, no. Mira. Se puede pegar. Nomás se le quebró la de este, mira. Al asa. Ah, no, se convirtió en un vaso. <risa> <risa> un vaso. Un dice, vaso. Dice, shal, dice shalom. Shalom. Paz. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros estas casi dos horas, por compartirnos de tu testimonio, por abrirnos tu corazón, contarnos tus proyectos y esperamos con ansias esa canción que vas a sacar con tu hijo y también la canción que probablemente en dos semanas esté lista y sin duda vamos a esperar las alabanzas que que estén listas y terminadas y para la gloria de Dios esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros en entrevista o en algún evento, siempre es un placer para nosotros verte, compartir contigo y con tu familia Gracias Gracias, bendiciones Ok, Dios lo bendiga Sí, me estaba marcando lo que estaba No sé dónde estuvieras si no te tuviera. No sé dónde estuvieras si no te tuviera. Hay un camino que parece perfecto, pero es un fin de muertos. No es lo que yo quiero. Hay un aplauso en el espacio. No es la recompensa que quiero No, no, no Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Moisés es su hermano, le levantaba sus manos Confía en el Señor porque los tiempos son malos Las pastillas y las drogas no te pueden ser el paro Levanto mis ojos al monte El nombre del Señor es torre fuerte el Señor me ama, me he llamado desde el vientre Estaba perdido y me tenía en su mente Libre, no sé dónde Si no te tuviera, libre Cadena ha sido rota, la medida de las botas No caminan solas, solas La alabanza sale de mi boca Agradecido, bendecido, camino tranquilo El hombre viejo está muerto Tengo vida como agua en el desierto Lo que dice Dios es cierto Su palabra es mi alimento, fundamento No se lo lleva el viento No, no Estoy bien agradecido Estoy enamorado de ti, Señor